¿Qué pasa, familia? Os echaba de menos. Siete días sin veros. Estamos en Moliets. Hemos decidido tomarnos unas vacaciones de esta dura vida. <risa> unas vacaciones de verdad y hacer lo que de verdad nos gusta, que no podemos hacerlo cada semana porque acabaríais de estar los huevos de nosotros, de lo malos que somos. Pero hemos venido a surfear una semanita en un surf camp guapísimo del sur de Francia, que ya hemos estado una vez. Estamos en el mejor de todos los campamentos que hay aquí, Dreamsy. Ver, Acá haya lujo, enseña, enseña, enseña, enseña, primo, enseña. Va, room tour, room tour. Aquí, una plantita, todo guapa. Una planta. Es de verdad la planta. Eh? Wow. No, pero en serio, o sea, se está muy bien. Es un, es un campamento, es un camping, pero se está súper bien. Realmente es un glamping, ah, porque ya. haya glamour, ¿sabes? Y es de verdad. verdad se llama así. Es verdad que estamos en el glamping. Para quien quiera hacer las reservas, glamping. Es verdad, <risa> el es el camping de los de los consuertes. Es pues el cuarto, teníamos que enseñároslo, donde nos estamos quedando. Y el surf camp. Este es nuestro jardín. Entero, lo estáis viendo ahora mismo con estas super escenas de dron y Miguel os lo está haciendo también. Está Miguel detrás de las sí. cámaras, por cierto, cogiendo la cámara. Aquí estoy con muchas ganas de surfear esta semana, pero muchas ganas. Tenemos sí. que mejorar, eh, sí. Bueno, hemos mejorado mucho desde el principio, eh. Hemos mejorado mucho. De hecho, vosotros ya habéis visto el vídeo de Alaya Bay. Ahora toca llevar eso a la naturaleza, que no es tan fácil. Porque esas olas eran perfectas. Aquí hay olas, pero no vienen perfectas para ti. Vienen ¿Eso? como vienen y tú las tienes que coger. Eso es verdad, no es lo mismo. Y de hecho, las condiciones esta semana no pintan épicas, pero vamos a hacer Hombre. todo lo que se pueda. Hay que sacar el máximo de todo siempre. Eso es. Hay pocas olas, se surfea corcho. Y si hay olas, se surfea tabla corta. Pero se surfea siempre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ir a patinar. Porque hay bonita. que entrenar. Vamos a patinar para, para transferirlo al surf. Al surf. Yes. Ay, somos gemelos y hablamos a la vez. Una de las claves de la felicidad, de sentirse realizado, de mejorar como persona, ya lo dijo Miquel, pero es mejorar en deportes y el surf. Es un deporte muy guay en el cual mejorar y lo estamos dando todo para ser otra vez más mejores. He dicho muchas veces la palabra pero mejor. Pero nunca mejores que la teacher. Yo creo que la teacher ya empieza a ser aprendiz, ¿eh? No. Creo, a creo que empieza a flojear ya. <risa> el surf es un deporte muy completo, haces deporte, estás nadando en el mar, que no sé si a los demás les hace sentir muy bien, pero a mí me hace sentir muy bien. Joder. Y haces amigos. Besitos muy bonitos, haces amigos. Mm. Es un deporte muy artístico. Y cuando viajas, But. vas a, a lugares y como tener la facilidad de poder entrar al agua a surfear, como que también te conecta mucho más. ¿no? Es la hostia, eh, me encanta. Dicho esto, skate time. Vamos a aprovechar la rampa del camp y vamos a patinar un poquito antes de ir a surfear. ¿Queremos yes. una tabla de esas largas luego, Miquel? Que creo que hay pocas olas. Sí, yo creo que sí. He mirado el parte antes y da un poquito de ola. Hoy toca la tabla larga, muy importante, antes de entrar en el agua. <risa> Practicar un poquito de surf, skate, los giros, los hombros, porque luego en el agua, por lo menos a mí, yo no sé si a los demás les pasa, pero a yo no consigo pensar. A todo el mundo. Repetir pasa. 100 veces fuera del agua y después en el agua te sale solo. Es como entrar en el ring. Cuando hacía, cuando boxeaba, tenía que repetir 100 veces la misma cosa y después me salía sola en el combate. Y peor, aunque lo hubiera hecho un millón de veces. Vamos a la rampa. <risa> Habrá mucha gente que no entienda qué es esta rampa. ¿La explicamos o...? Eh, nos está dejando la, la rampa de puta madre. <risa> es como una representación de una ola, de hecho se parece mucho porque cuando la ola no está rota, por arriba se vuelve un poquito plana. Entonces aquí puedes aprender a bombear. Bottom. Ojalá me salga. Estaba <risa> barreling. ¿Se viste? Yeah. Uh -huh. sí, la bella, ¿no? Ahora voy a probarlo yo a ver si me sale Pues no sí <risa> <risa> <Nice. risa> <risa> <risa> posible, ¿no? Paula, Paula, sin embargo, es muy bajito oh. <risa> Oh Hora de surfear, hemos cogido unos corchos porque el mar está súper plato, lo cual es bastante raro aquí. Siempre hay olas, ¿eh? Hemos Siempre tenido, hay olas. Hemos tenido buena suerte Siempre en Siempre este hay olas. Viaje. Y justo cuando nos vamos, Alex, he mirado el parte y dan olas cuando nos vamos. Yo digo de quedarnos una semana más, Miquel. Ay. Mañana cae un poquito, ¿eh? también he de decir. Vale. Mañana Mañana hay algo, luego. mañana surfearemos, de verdad ya con tabla corta. ¿Y con quién? Pero eh, con alguien muy especial surfearemos, <risa> no se puede decir, mañana lo veréis. Bueno en unos 3 minutos, ya que estáis viendo el vídeo. Vamos a asustar un poquito con los corchos y a divertirnos. Que algo parece que está cayendo. Eh, se puede hacer algo. Vamos a por ello. No. Y sí, sí. con esto acabamos un día épico. Skate surf, veranito y nadie en el agua porque conocemos un pico en el que no hay nadie. Está divertidísimo. ¿Feliz? Muy feliz. Es la hostia. Bueno, nos vamos a dormir. Nos vemos mañana. ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa, Aquí estamos. Íñigo, ¿no? Inigo. Eh. Sí, sí. sí. Dale, aparca, aparca. Esta es la primera pelea donde se surgió en Europa, eh. Entonces sí. Ya, ya. Yeah, yeah. Sacando ya las tablitas, que nos cambiamos ya y a darle caña. Acabamos de grabar con Borja. Borja Gote, youtuber de sur del País Vasco, hace vídeos muy guapos. Os dejamos en la tarjeta que estaba por algún sitio. ¿Tú la pones? ¿Tú sabes dónde sí, está? no sé dónde está, pero ¿sí? la pongo. El vídeo que ha grabado Borja con nosotros hoy Os dejamos en la descripción el canal de Borja Para que lo podáis chequear Mucho surfing, cositas más técnicas Y vale la pena para todos los amantes del surf Sí Pasad a verlo Pero primero acabad este vídeo Nos vamos a cambiar y vamos para el agua ya sí. De una Dice Borja que de estos días salen los mejores baños Igual claro, nos vamos a bañar de puta madre Igual se sí, refiere sí. a eso <risa> Bañarnos seguro que nos vamos a bañar <risa> Bañarnos seguro que nos bañamos Estamos ya ready. Vamos para el agua. Vamos al agua, chavales. ¿Qué nos vamos a encontrar hoy? Estamos listos. Tenemos condiciones perfectas. Viento offshore completamente. O sea, hay un puto huracán aquí, tío. <risa> Hemos elegido el mejor día del mundo para surfear juntos. Qué expectativas, a ver. A ver, a mí me gusta entrar con pocas expectativas, en los días así. En los días así, hay que ser realista porque quieres salir feliz del agua. Claro. <risa> quieres salir feliz. Si te metes muy ilusionado, igual sales... Yo te digo que el objetivo de hoy, a ver. Tiene que ser conseguir hacer dos un tiro guapo. ¿no? Vale. vale. Para mí eso sería vale. Para nosotros ya. esto sería la otra, Para nosotros esto sería la otra. Y no, dos giros encadenados ya te has pasado. Vale. Las olas chapuzas. Pero bueno, lo hemos intentado como siempre. Ha estado bien. Para algo ha dado. Esto es el gimnasio. Pero después vas a sitios con olas perfectas como el llave y te hinchas y todo te parece súper fácil. Pero hay que meterse hasta estos días. En estos días es de los que más se aprende encima. Y he decir que he flipado con Borja como cogía las olas ya. En un día como hoy que nosotros estábamos sufriendo, él pegaba dos remadas ahí como si nada. Entraba como si fuera la llave. Yo flipo, tío. Como la peña puede hacer estas cosas? ¿Qué? Tenemos que, que tenemos que entrenar para llegar al nivel de burjita. Algún día. Vamos a... Bueno, pero el cabrón es un friolero. Vamos a decir que ha salido antes que nosotros, eh. <risa> ha estado un ratito y se ya tenía el frío. Va de surfista y va y se mete con el traje no adecuado. Mejor pasar calor que pasar el frío. Se ha con traje corto, con este viento que flipas. Ya ha tenido que salir Está arriba. Vamos a subir las escaleras y lo vemos. Están, estos cabrones están en fallo, tío Estaba diciendo que más que yo, el chicarrón del norte, son ellos, tío Yo he quedado, he quedado pena, mierda, tío, frío, frío Y estos cabrones han quedado en el agua no, o sea, Chavales, eh, bravo, eh Ahí dado la cara avisos. Hora de cenar a reponer fuerzas después de un gran día de surf Con Borjita Paula, que ya ha venido a Moritz muchísimas veces Nos ha dicho que este es el camp con la mejor comida Y no solo eso, sino que tienen comida vegana Paula, ¿es verdad que es el camp con la mejor comida o no? He probado prácticamente todos y puedo decir, bueno, todos nos de la zona y puedo decir que este tiene la mejor comida eh, 100%. ¿Qué más Y encima todos los días hemos tenido eh, un montón de opciones veganas en plan que no nos ha afectado de nada. A ver tu menú vegano enséñanos. Sí, Gracias. ¿Qué tenemos por aquí? Que me lo ha preparado... ¿Cuál <risa> <¿Qué risa> es tu nombre? Niklas. ¿Niklas? Yeah. Gidipis. Pruébalo. Hostia, está oh, sorprendentemente bueno, pruébalo. ¿Está bueno? Mejor que lo que me cocinas tú. Oh. No. Va, comida desenfocada. Mm. Amazing. Amazing. ¿Qué más? Que te cagas. Que te cagas. maravilloso. se te olvidaron los cubiertos, estúpido. Ay, pensaba que tú me lo los cocinas. Te los cubiertos. Ay, qué caballeroso. Él es una buena persona. Por eso mi hermano y estará toda la vida conmigo. Y tú, no se sabe cuándo. <ríe> No digas esto ah. Tú me habías dicho que mucho Bueno Define no, mucho Pero no me cojo los cubiertos Define mucho, Paula Porque te cojo otras cosas ¿Perdón? <risa> <risa> e indignante uh -huh. Aquí tenemos a One Shaper eh, eh, El gran Shaper Me está reparando la tabla La está dejando como nueva Ha llegado ese momento en el vídeo, Alex Déjame la cámara ¡Ok! ¡A comer!